¿Sabías que? ¿Sabías que? Shoko Komi es la waifu perfecta del manga y anime Ya que es una waifu callada, no te molesta ¿Okay? No se queja, no tiene carácter y no da opiniones En pocas palabras, la mujer perfecta ¿Sabías que? ¿Sabías que? Shoko Komi es la waifu perfecta del manga y anime Ginity, si no la conoces Es una de las streamers IRL no. Más grandes de todo el mundo Bien, esto es si lo eres? que le ha ocurrido El primer día de directo en Argentina ¿Ah? Todo no, mejor. Chorro de mierda. Ginity, si no la conoces es una de... ¡Ah, qué hijo de puta el que la robó! Ya. Ay, como no me no dan vergüenza, eh. A Lucito Comunica también, La robaron cuando fue a, a Buenos Aires. Ay, de... Escuela que te técnica para fluvial, de, de, de... ¿eh? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Tran <risa> tranquilo, Leo. Escuela que te no, técnica ver... para... Sí, muchachos, ¿cómo comen la empanada? ¿Así, así o así? Yo arranco de la puntita y después me la como entera. No, pará. Sí, muchachos, ¿cómo come la empanada? Así, así o así. La otra vez me estaba preguntando ¿Por qué esto me llama tanto la atención? Mucha imaginación. ¿Qué pasó cuando yo era okay. joven que hizo que me gustara mucho esto? Luego recordé que veía a la mamá de Dexter, a Elastigirl, a Nani de Lilo y Stitch, a la del camino hacia el dorado, uh -huh. a Kida de Atlantis, a la señorita Velo de las chicas superpoderosas. Y entendí por qué mi fascinación. Uh, ninguna de esas me llamó la atención de niño. ...por esto. A más de alguno le pasó. La otra vez que sí, estaba preguntando, ¿por qué esto me llama tanto la atención? ¿Qué pasó cuando yo era joven que hizo que me gustara mucho esto? Luego recordé que veía a la mamá de Dexter, a Elastic... Ah, claro, si eh, aún me doy cuenta, ver. Pero... A Nani de Lilo y Stitch A la del camino hacia el Dorado Aquí Kida de Atlanta. Eh, no No, no, nunca me, me llamó la atención esta La otra vez. vez me estaba preguntando ¿Por qué esto me llama tan...? A ver, creo que la primera que... a ver Que... me dio un creo que fue... Hola, Comi, Uff, qué lindo traje, eh. Te queda bien. ¿no? no, no, mucha diferencia. Ya estará aquí todo el día, eh. Ya todo el día. Vaya oh, está.